Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Alberto? Mucho gusto conocerte. Hola, ¿qué tal, doña Ada? ¿Cómo me la acaba de ir, señora Ada? Eh, bien. Primero que todo, te me estoy viendo bien. Te clarito, te veo bien, ah, bueno. así que sí, me, me parece muy bien que, que nos vaya bien hoy. Es lo sí, más importante. Sí. sí. Eh, sí. ¿sí? Bueno, Alberto, no, la... Eh, la... Eh, ahora es la oportunidad tuya de presentarte, de dónde eres, quién eres, qué haces, y me hables de tus libros, porque sé que no solamente es uno, son varios. Sí, sí, claro. Eh, bueno, eh, mi nombre es Alberto de soy del centro de Colombia, de Ibagué, Tolima. En este momento me encuentro en Cali, conocida a nivel mundial la ciudad de Cali, por lo menos por nombre y para algunos. Eh... Soy casado, tengo dos hijos, la pareja. Ya estos hijos ya me dieron herederos también. Qué lindo. O sea que ya ya tengo tres nietas y un nieto. Ya todos están grandes. Ahora el niño de la casa soy yo. Llegó el momento. Qué llegó increíble. el momento. de ser... es... Sí. En cuanto a eso, eh... Eh, también soy testigo de Jehová. Les comento, me encanta estudiar la Biblia. Para mí la Biblia es lo más importante que hay. Y sí, ¿cómo, cómo, cómo empecé, ¿no? Es la pregunta inquietante para muchos. ¿Cuándo empezó a escribir? ¿Por qué? ¿Cuál fue la inquietud? Claro. Bueno, le comento doña Ada y a todos los que me estén escuchando buenas tardes. Eh, les agradezco por la oportunidad que me están brindando. Esta es una oportunidad que para mí vale oro. ¿Por ¿Qué? qué? Porque es que eh, estas son oportunidades que no se brindan. Por lo menos aquí en mi país, le quiero decir, es muy difícil, muy difícil eh, darse uno a conocer. Y mucho más pues, las obras que uno tenga, es demasiadamente difícil. Y realmente eh, le quiero decir de que seguramente al igual que yo, son miles de personas que quisieran tener esta gran oportunidad que usted me está brindando y que se la quiero agradecer, se la quiero agradecer. Y animarla a que continúe haciendo esa labor que para nosotros, los escritores, los que tenemos algo de arte, es supremamente importantísimo. Sí, Entonces, sé. muchas gracias de antemano. Muchísimas, bueno, gracias. Eh, empecé a escribir. En este momento, no me lo están preguntando, tengo 55, 56 años, más o menos. Empecé a escribir a los 14 años. ¿Pero qué escribía? La pregunta es esa, ¿no? Eh, yo escribía letras de música. Me encanta la balada. Escribir para mí eso es como el respirar. Para mí eso es muy fascinante. Imagínense, usted se puede imaginar, desde los 14 años, hace más o menos 40 y algo años que estoy escribiendo. Pero resulta que sin ningún resultado. Porque no hay ninguna clase de apoyo. Entonces... Fueron pasando los años, me lo adelanto. Eh, precisamente, como la mayoría de todas las personas que o escritores que usted ha entrevistado, llegó la pandemia y nos puso como: caramba, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué? ¿Esto, esto qué? Esto no me puede, así como, no me, no, no me puede dejar morir. Hmm. Entonces, eh, me puse un día o oh, soy eh, eh, prácticamente, entre comillas, enemigo de las páginas sociales yo eso no, poco a poco entonces un día de melancolía, de tristeza de angustia, de desespero pero yo qué hago, yo qué hago por Dios santísimo, esto no puede no puede seguir así y me metí a tal face le comento mi historia me metí a tal face y cuando ya por allí me, me di cuenta de que había que Gente que usted conoce, o amigos, algo así. Y me puse a mirar allí, miren, mire, miren. Mire. No, yo no conocía a nadie. Ah. Cuando de pronto vi un apellido que me llamó la atención. Vázquez, Vázquez, Vázquez, Vázquez, Vázquez. Y me acordé de unas testigos de Jehová, hermanas de que hacía más de 20 años, más o menos no nos, no nos comunicábamos. Y yo dije, yo mira, a ver qué es la vida de esta persona, ¿no? Mm. Porque estábamos, como se dice, ella para, para un lado y yo para el otro. Ella en el día y yo en la oscuridad. <risa> o ellos, más o menos. Entonces, eh, empecé a buscar, a buscar, y me acordé del nombre, y entonces empecé a buscar, a escribir el nombre, y a buscar. Cuando me encontré con la, la, la, la escritora también, eh, Alessandra Vázquez. Y me metí el feed de oye, cuando noté que es que estaba publicando un libro. Dije, ¿cómo así? Damn, esto está como. Pero mira que eso fue cosa así, vea. Las cosas como se dice así, se dan. Y me puse a mirar, mirarme ¿eh? la telaraña. Es raro esta cosa. Y dije, no, yo le voy a escribir a ver qué es lo que está haciendo. La curiosidad. Eh, yo tengo el dicho que dice que la curiosidad mató al gato, en este caso no, en este caso la curiosidad me abrió las puertas. Entonces le la, la escribí, la escribí a ella y le comenté, le dije, hola, eh, Alessandra, mire, habla con Alberto de Naví, está, está, ella me, se acordó inmediatamente de mí. Y entonces, eh, bueno, las cosas que se hablan, cuando hace mucho tiempo no, no, no, no tiene uno contacto con las personas, y después le dije, ven, noté que está escribiendo... Eh, un libro ¿Y eso qué? ¿Cómo es? que tal? Bueno, en fin, entonces nos pusimos a, a hablar del tema Del libro sí. Del libro de ella Le dije, vea, Alessandra, usted sí sabe que Yo escribo Poemas A mí me gusta mucho la balada ta ta ta Bueno, empecé a comentarle Le dije, ¿cómo hiciera yo para Hacer eso público? Porque es que soy Amontonado y Entonces ella me dijo bueno, ella me comentó cómo lo estaba haciendo ella en el día de hoy. Le quiero decir que soy nieto suyo, usted no lo sabía, porque usted le ayudó a usted le ayudaba a su hija Alessandra y Alessandra sí, en este momento me ayudó a mí, entonces en este caso soy su nieto. Sí. Las cosas que da la vida, ¿no? Sí. La, la historia de la vida es, es harto grata. Entonces ella me dio algunas indicaciones, algunas sugerencias, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, yo con toda esta información que tengo, estos son poemas. Voy a, a escribir un libro, ya a acomodar esta información, ¿no? porque no hay no a acomodar. Y colocarle título, porque todos los escritos que tenía yo, todos tienen su título. Y así lo hice. Y ya ah, incluso le digo, uy, pero Alessandra es que yo tengo mucha información. Tengo muchísima información. Yo tengo como para unos cinco libros, le dije. Sí. Le digo, <risa> yo tengo mucha información. Le digo, era la que tengo escrita en, en mi cabeza. Hay muchísima, sí. muchísima, muchísima información que está ahí esperando la oportunidad de salir. Que qué bueno, bueno, en fin. Salimos, empecé a, a organizar. Y si se me dieron las cosas, inmediatamente eh, eh, busqué la información, etcétera, etcétera, estudié la información que ella me dijo, y tuve la oportunidad de, de escribir dos libros de una de una vez. Son libros muy prácticos, le quiero comentar, eh, son libros de poesía, de amor y de desamor. Bueno, algunos dirán uy, este hombre como que ha sufrido en el amor una cosa increíble, no necesariamente. No. Yo he sido poco Diego en esos asuntos. Eh, eh, ¿Qué le digo yo? ¿Por qué de, de amor? Bueno, el amor, pues todos, todo eso nos nace a nosotros como se dice del corazón. Y a medida que nosotros vamos eh, creciendo, tanto física, mental y espiritualmente, el amor va surgiendo. y bueno, uno, uno empieza como a armar un mapa, ¿no? Esto, esto, ¿por qué? Está, a, a, a organizar asuntos allí sobre estos poemas, y en fin, empecé a organizar y a organizar, y salieron los de amor, esos de amor positivo. Pero resulta que hay muchos poemas que son de desamor. ¿Y por qué de desamor? Se pregunta. Bueno, porque es que el amor trae eso. El amor trae eso. Para mí, para mi forma de pensar y para mi forma de ver y lo que he visto, eh, la palabra amor es una palabra muy linda, pero demostrar amor no es, no es tan fácil. Y encontrar un verdadero amor es más difícil todavía. Yo creo que es casi como, como tratar uno como de coger una estrellita. Es muy difícil. Entonces uno nota de que en la vida uno vive más de desamor que de amor, es la realidad, si uno se pone a autoexaminarse, bueno, en mi vida, hace uno un autoexamen mi vida, eh, en mi tiempo de enamoramiento que he vivido, seguramente el 10% ha sido amor y el otro 90% de desamor, es la realidad, porque uno desde el momento en que se enamora, qué sensación, qué rico, qué emoción. Todo muy lindo, ¿no? Pero mm. si la persona le hace mala cara en algún momento. Dice uno, ay no, pero yo como que no le caigo bien, como que no me gusta. Ya llegó el momento del desamor. Y como la mente vuela y uno es muy dado a soltarla y a imaginarse cosas, entonces ya está sale llorando. Y la otra persona ni siquiera tiene idea de qué es lo que le está pasando a uno. Esa es Entonces, la percepción esas son, que tú tienes. Eh, perdón, esas, esas son cosas de desamor, asuntos de desamor. Y allí, después de que eh, arranca la cadena del amor, arranca la cadena del desamor. Y son más los aritos, llamémoslo de tal manera, eh, de desamor que los de amor. ¿Sí? O sea, en una cadena, la palabra el amor eh, positivo, llamémoslo, eh, es como el lujito de la cadena, porque realmente el amor es desamor. De ese, ese es mi, mi, mi punto de vista en cuanto a lo que yo he analizado. Y entonces, sí, eh, todo eso, eso en cuanto a, a los poemas. Yo tengo diversos eh, poemas, eh, pero regularmente escribo al amor y al desamor. Tengo... Eh, ya tengo el libro... Eh, 100 más una palabra de amor que, y tengo el otro, ya se me olvidó hasta el nombre el primero que es amarillito eh, eh, bueno, y ahorita pues tengo ot otros tres libros que, que no están públicos todavía, no los he publicado todavía el uno se llama eh, eh, miremonos en el espejo del amor Enamórate sí. del amor es el otro libro que si tienes. Eso, eso. Eh, el tercero se llama Enamórate, es? Eh, Mírate en el espejo del amor. También son poemas. ¿Y cuál es la, la, a qué, a, a el por qué el título, no? Porque es que uno eh, siempre le dibujan el amor como algo positivo, como algo lindo, como lo más hermoso. Pues no es mentira, no es mentira. Eso es una experiencia muy hermosa. Uno no va a decir que no pero si uno se mira en el espejo del amor, se da cuenta que no es tan positivo como tan hermoso. ¿Sí? Que ahí vuelvo y le digo, están esos altibajos. Y uno cree, uno posiblemente cree que el amor se va en una línea recta del amor, el amor que es lindo, el amor es hermoso, sí, sí, todo eso es verdad. Pero resulta que el amor es una relación de amor, en estas palabras, tiene mucho altibajo. Entonces, por eso debemos de mirarnos en el espejo del amor. Porque mirando uno, por lo menos, eh, te comento una experiencia aquí haciendo una, una salidita a la, a la conversación. Eh, mi padre me decía, mijo, todo lo que brilla no es oro. Y el amor es, es muy bonito, pero trae mucho dolor. Y claro, yo era un niño y yo, los, los, los papás con los que vienen a salir y a uno, pues, o sea, uno no lo ve tan, tan bien, ¿no? Pero, era la, pero es la realidad, es la realidad. Eso, hablando, volviendo a al el tema, hablando un poco sobre eh, el espejo, mires en el espejo del amor. El otro libro se llama eh, Llamas del amor. Bueno, este también, ahí sí, como dije, cuando se habla de llamas, ya se habla de, de, de, de, de calentura, de, de, de eh, eh, cuando digo calentura me refiero a la sensación que se siente en el amor, no. No quiero ser de pronto ser malinterpretado. Entonces de eso también habla el libro, de darle, de vivir ese momento del amor, de disfrutar de ese momento del amor, que hoy en nuestros tiempos es tan escaso, es tan escaso. Pero todo esto va organizado allí en poemas, en poemas. Y tengo otro libro, este ya es el, el cuarto, tengo el, el, el quinto, que tampoco lo he publicado. Estoy ya trabajando en él, ya está prácticamente terminado. Ese sí ya es un libro de, se llama Letras, Versos y Poemas. ¿Por qué? Porque es que tiene de todo. Tiene poemas cortos, todo, le, le comento, todos son cortos, de un, yo lo llamo de un párrafo. O sea, cuatro versos, cinco versos, seis versos. Y son palabras, dichos, eh, letras que, que le vienen a uno a la mente para complementar otra información, etcétera, etcétera. Ese trae más o menos eh, unos 840 eh, párrafos, llamémoslo. O sea que son más o menos 220 páginas. Ah. El otro libro... Eh, la, los otros traen, el uno trae 120 eh, poemas y los otros dos traen ya 100 poemas cada uno. Le coloco 100, pero eso trae un poquito más, simplemente para, para tener uno un, un punto allí. Y esa ha sido mi vida, eso ha sido mi vida en, la, en lo que he escrito y tengo mucha información en esa cabeza. Yo digo, pero caramba, ¿de dónde sale tanto? Pero usted se puede imaginar, o ustedes los que me están escuchando se pueden imaginar, eh, 40 años sin escribir con deseos de escribir o escribiendo a pedacitos en 40 sí. años sale mucha mucha, mucha información sí. mucha información increíble y, esto, y todo eso yo lo tengo aquí amontonadito allí entonces eh, en ese caso yo tengo muchísima información, yo soy una persona de que mi, me levanto ya mentalizado en eso, y me acuesto, y estoy mentalizado en eso, y estoy soñando, y estoy mentalizado en eso. Para mí, mis 24 horas, para mí, mis 55 años que tengo de vida, es eso, es eso. Yo amo, amo escribir, y todo lo que, lo es, lo que escribo me sale del corazón. Y, y seguramente que usted, como escritora también, y los que me están escuchando todos son escritores, Saben que lo que uno coloca allí sale del corazón y hay lágrimas amontonadas una encima de otra. Y no porque uno lo esté viviendo, sino que uno se coloca en el personaje. Mm. Cuando uno se coloca en el personaje, es como que si uno lo estuviera viviendo. Entonces, llega demasiada... realmente al lector, ¿no? Sí, entonces realmente no sé si es que soy muy romántico, pero yo me, yo soy muy, muy enfocado en eso muy enfocado en, en escribir y, en, y sé qué es lo que escribo y vuelvo y le digo, eso a mí me llega le comento, bueno en, en ocasiones hablaba me devuelvo un poquito cuando escribía las, las letras para canciones bueno, mi, mi, mi deseo era eso, escuchar alguna canción cantada por algún buen intérprete eso lo, es el pensamiento de todos mm. y le cuento, voy a contar una, una, unas cuantas experiencias eh Hace más o menos unos 30 años, trabajaba yo en una, en una empresa y por el mismo sector de las oficinas donde yo trabajaba, había una muchacha y simpatizamos, simpatizamos y ella se dio cuenta con el transcurso del tiempo de que hablando conmigo mucho rato como que todo me salía como inverso, ¿no? <ríe> y entonces ella me dijo, ay, tan bueno que no sé qué, bueno, eh, nos hicimos amigos, y entonces ella me dijo, ve, usted escribe, usted no sé qué, usted sí dice, sí, ¿cuándo? Le dije, sí, mira que yo escribo por ahí, que no sé qué. Y entonces llegó, me dijo, ¿y tiene algo escrito? Le dije, claro. Le dije, permítame, yo voy a la oficina y le traigo que, para que me, me califique usted a ver qué hay allí. Bueno, le llevé tres cuadernos, más o menos unas 300 letras, más o menos. Le dije, revise eso. Bueno, ella se enamoró. De, no de mí sino de, de la información, ¿no? De lo que escribía. Y ella llegó, me dijo, bueno, a lo que terminó como al mes o no sé qué. Ay, tan lindo que escribe, que, que usted no me regaló un cuaderno de esos. La, ver, la verdad, yo lo vi como de poca importancia, ¿no? Para mí era muy importante, pero a la vez era de poca importancia. Y si alguien se interesaba en lo que yo tenía, ¿por qué no dárselo? Yo le dije, escoja cualquiera, escoja cualquiera de esos y quédese con uno de ellos. mío de verdad, le dije, sí, el que usted quiera. Sí. Ella llegó, cogió mío, no, pues deme uno cualquiera que todo este mundo. Me dijo, me a el caso fue que cogió un, un cuaderno de esos. Listo, pasó el tiempo, nos dejamos de ver con, a, con esta muchacha, dejamos de, de... Se perdió el contacto. Como a los tres, cuatro años, mi hijo oyó por ahí unas canciones, oh. y, me dio, y me dijo, papá, me dijo, usted no nos había dicho que estaba saliendo, que ya le estaban grabando letras, le dije, ¿cómo así mi hijo? Me dijo, sí, me dijo, ahí hay unas que usted escribió, mire, y, y él llegó y dijo, las voy a grabar y se las voy a guardar para cuando usted venga, le dije, ah, bueno, mi hijo, guarda. Así fue. Cuando sí, yo le caramba, mucha coincidencia. Mm. <risa> bueno, Posiblemente la muchacha sí supo para qué era eso o encontró los contactos. Todos sabemos para qué es, pero no, no, no teníamos los contactos. Y sí, fueron unas canciones, Son en ese, de, de, esa, de esa información que yo le dejé a ella, fueron como unas cuatro o cinco canciones, pegaron muy bien en esa época, estamos hablando de más o menos unos eh, 25 o 30 años, pegaron muy bien. Y me di cuenta que... Ah, yo tenía madera, y dije, caramba, yo tengo madera. Pero ella nunca declaró quién era el autor de la letra. Yo supongo de que ella vendió las letras. Supongo, ¿no? Porque yo vuelvo y le digo, yo hasta el día de hoy no la volví a ver. Cuando yo le dije a mi hijo, o cuando mi hijo más bien se dio cuenta, mi hijo era un niño en ese entonces, se dio cuenta de que estaba sonando y, y le dije, no, mi hijo, lo que pasó es que yo le regalé un cuaderno a una muchacha y seguramente ella... Y llegó, me dijo, no, eso es, mejor dicho, usted se puede imaginar. Eh, mi hijo, le dije, eso no. Le ¿yo qué saco con, con tener un poco de información ahí guardada? Si yo no la voy a sacar a la luz nunca. ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, eh, a, para nosotros, eh, llamémonos artistas en este caso, eh, es muy complicado, muy complicado. Cuando uno no, no tiene eh, quien tienda la mano, como en este caso lo hace usted por medio de su programa, es muy complicado, demasiadamente difícil. Es que le estoy hablando, señora de hace, le estoy hablando de 40 años. Le estoy hablando que usted escribiendo desde los 14 años. ¿Y cómo cree usted que yo no me voy a sentir feliz, emocionado el saber de que gracias a, a, a, a su, bueno, a su programa, que gracias a, a su gran labor, a su gran bondad en este caso, con mi amiga Alessandra, y que Alessandra estuvo dispuesta a compartir conmigo. ¿Puedo decir hoy que tengo cinco libros? Imagínese usted, cinco libros en dos años. Mm. Lo que no pude hacer en 40 años. Mm. ¿Cómo me voy a sentir? Eso para mí es un triunfo. Es un triunfo. ¿Y eh, Alessandra le contó cómo nos conocimos? No, mira que no hemos tenido la oportunidad de charlar mucho con ella de esos temas, porque pues la verdad, eh, como ella está en una parte muy muy distante de donde yo estoy estamos muy lejos de un lado a otro las conversaciones con ella son más bien pocas pero lo que sí conversamos es de lo, del trabajo ¿no? de, los pro, de los proyectos, de eso sí hablamos eh, y entonces para nosotros para mí en este momento yo me siento muy feliz de tener esa oportunidad muy feliz le voy a comentar otra anécdota en esos tiempos, cuando yo estaba escribiendo, entonces eh, se abrió una puertica, una puertica pero bastante bastante angosta, y me dijeron, bueno, hay un señor, del dueño de una emisora, que él es el que contrata a todos los artistas para todos estos conciertos y qué tal, ¿por qué no habla con él? De pronto él puede darle la salida para algunas de esas letras, yo no lo vi mal, dije, bueno, sí, y sí me contacté con el señor. No fue fácil, pero me contacté. Eh, quedamos en una cita. A las 7 de la noche en la, en la oficina de él, en la emisora. Y llegué allá, a la emisora, al día de la cita. Y bueno, yo escogí algunas, algún, un cuaderno, escogí y dije, voy a llevar este cuaderno a ver. Cuando llegué allá, uh, llevaba un buen rato ahí... Esperando, esperando, esperando. Y entonces salió una de las secretarias y me dijo, eh, ¿usted está esperando a, al doctor Julano de Talesi. Sí. Me dijo, el, no, el señor, el, el, el ingeniero, me dijo, el ingeniero no ha llegado. Usted tiene cita a las 7, le dije, sí. Me dijo, usted, Julano, de Talesi. Sí. Me dijo, ¿le puedo comentar algo? Le dije, claro lo que ustedes sé. Se me dijo. ¿Usted ya tiene registradas esas letras? Le dije no. Le dije no. Me dijo, le voy a, le voy a decir una de las cosas. Si usted deja esas letras aquí. Olvide. Exactamente. Me dijo, las letras ya son de otra persona. Estarán uh -huh. de las letras, pero no de usted. Que lo mejor es que las registre. Uy, yo dije, caramba. ¿Cómo así? Yo, o sea, uno ingenuo. La verdad, claro. ingenuidad de muchas negocio, cosas. El negocio, el negocio sí. es negocio, y esa es la cosa. Y llegó, me dijo, si quiere, váyase antes de que él llegue. Sabe, <risa> <risa> claro, yo cogí mis cuadernitos y, y vámonos, vámonos. Claro. Todo es desilusionado con la desilusión más tenaz, porque pues uno cree que la gente es confiable, pero tristemente no lo es. No, no, no, no. Tira el agua a su molino, cada uno ve lo por lo suyo, ¿no? Sí, menos tú, mal que... Tú como artista, estaba viendo como artista, pero lo estaba viendo como negocio. Exactamente, menos mal que pues ahí sí resultó alguien y me, me comentó. Y listo, yo me fui, todo desinflado, como decimos aquí. Me fui, como a los a los días, entonces un familiar cercano, porque a mí poco tiempo me quedaba para registrar esto, o sea, los, los horarios de oficina son muy difíciles y a mí no, me, no, no, no tenía el tiempo el caso es que en una de esas registradorías trabaja, trabajaba un, un familiar muy cercano y entonces fui hasta la oficina de, de él y le comenté oiga, esa persona me mandó, así como dice, esa sí me mandó la caneca de la basura eso se reía de mí no, pero usted qué, esto es un muchacho, usted no sé qué más, usted qué podrá escribir, qué eso. Ni siquiera los miró. Yo, eso no paga <risa> ni registrar eso. Así me dijo. Eso no, no, no hay de registrar eso. Eso es una vergüenza. Ay, no, no, no. Usted no se imagina cómo salí yo. Uy. Eso es como decir, eso es como decirle a uno, usted no tiene corazón. Su corazón no sirve para nada. Eso es salientes. Brillante sí señora, salí destrozado destrozado, destrozado con lágrimas en los ojos y me fui. Yo me fui entonces mire, esas son las oportunidades que se me han presentado más o menos para que tenga usted la idea que se me presentaron en, en, anteriormente con el, usted sabe que cuando uno está como metido en, en, en su labor uno se encuentra personas estuve hablando con un compositor de Puerto Rico y le estuve comentando del tema y él pues, me dijo, no, pues qué rico, el hombre me felicitó, me dijo, siga escribiendo todo, escriba, que no sé qué, que si sí sé cuánto, por aquí, por allá. Bueno, el hombre me, me motivó. Pero él me dijo, le voy a comentar algo. Si usted quiere que le reciban esa información, eh, tiene que colocarle música. Y tiene que grabarla como quiere que quede la, la, la canción. Le dije, bueno, pero es que eso es una inversión. Me dijo, mí, así toca. Hmm. Bueno, yo dije, qué carajo, pues si sale a la luz, o sea, uno con ese deseo de que salga a la luz, y pues sí, qué carajo, se le coloca la música, se busca uno el arreglista y etcétera, etcétera, al fin. Cuando el hombre llega me dice, bueno, en otra conversación me dice, vea, eh, esto aquí lo va, lo va a ver el director de no sé qué, y si a él le parece bien, lo graban. Pero tienen que verle, como se dice, ellos lo van a mirar con lupa y una lupa encima de la otra. Y ay caramba. Le dije, y si no logran en el momento que pasa, amigo, eso va por allí a un cuartico y lo guardan ahí o a la basura. Y yo, ¿y cómo así? Y le dije, pero si es que eso, eso es parte de un cor del corazón de uno que le van a que está entregando uno allí Ajá. o sea, la gente no se imagina a, a algunas personas que, entre comillas, y me disculpa la palabra ignoran lo que significa para un escritor, o para un compositor o para un artista su arte la gente Ajá. no se lo imagina para que llegue imagínese, parte un, de tu vida, porque tú das parte es, de tu vida Nelson. sí, claro que sí eso es algo algo muy, muy así como se dice eso, eso, eso es la sangre que, que, que corre por las venas de uno, en este caso. Entre esas experiencias, tuve otra experiencia, le voy a comentar como para, como para, para sacarle un nudo de la garganta. <risa> El eh, eh, tato escribía y escribía entonces en cierta ocasión, yo tenía, vivía con una señora en ese entonces, entonces la señora ya no le gustaba que yo escribiera, ella le daba mucha rabia viéndome escribir, ella se ponía... Pero yo no, no entendía el motivo. Entonces, un día ya tenía un montón de cuadernos allí y los tenía en la oficina. Incluso yo los mantenía en la oficina donde trabajaba para no, porque me daba cuenta que a ella le fastidiaba. Entonces, los llevé a la, los llevé a la, a la al apartamento donde vivíamos, porque nos tocaba que cambiar de oficina. Los llevé al apartamento donde los, los llevé allá y los acomodé. Claro, yo seguí trabajando, cuando volvimos con el tiempo, dije, y no vi los cuadernos allí, la, la información que tenía, le, entonces la llamé y le dije, ¿qué pasó con la información? Yo todo eso lo quemé. Ay, por favor. Le dije, ¿cómo? Le dije, usted no se está dando cuenta de lo que me está diciendo, Amigo, yo quemé todo eso. Le dije, uy, no puede ser. Y listo, yo por no discutir, yo, yo me hice un nudo en la garganta y le eché. Y a ese nudo le eché otro nudo. Y entonces le dije, bueno, y con los días, ¿no? Ya un poquito calmada, le dije, ¿por qué me desapareció esa información? Le dije, eso para mí es importantísimo. Usted es importante para mí, le dije. Usted es muy importante para mí porque usted es parte de mi vida, pero eso también es parte de mi vida. Yo estuve mirando, <ríe> yo estuve mirando esas letras que tiene allí y allí no aparece ninguna para mí. Entonces, ¿para quién está escribiendo? Ahí se me yo ya sé qué fue lo que pasó. Entonces yo le dije a ella, le dije, mira, no necesariamente el hecho de que yo no, es, no no esté su nombre allí, o dirigida a mi linda, o a mi hermosa, o a... No, no, no, no, no, no, no, no necesariamente. Y usted no sabe qué tal que todas esas estén inspiradas en usted. Así necesidad de que... De que usted esté su nombre allí, o que usted... Lo, lo esté viendo, le dije, porque una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que... Claro. No, no, no. Yo ya quemé eso, no sé. Se perdió. Ella es esa, ella es muy, muy, muy brava con lo que uno escribe. Ella no ella no le gusta el arte, ¿sabes? ella sí es bastante... Entonces, pero más sin embargo, como yo todo lo mantenía en la cabeza, todo lo tengo en la cabeza. El... ¿Algo pues pues por lo menos tal vez no lo mismo, pero sí, información es lo único que hay en la cabeza. Le comento que ahorita, esos son los casos que me han pasado, ¿no? Y lo que tiene uno que eh, esforzarse por seguir adelante. Uno tiene que seguir adelante con lo que le gusta, con lo que ama. Tenía un libro escrito, lo, lo he hecho en un celular hace unos años, unos tres, cuatro años. Lo tenía escrito allí en un celular y, o sea, tenía toda la información. Porque a mí cuando me queda tiempo yo coge celular y taqueta que escribir. Y entonces llegó, cogió y me dijo, un día me dijo, bueno, y usted qué es lo que tanto escribe allí. Entonces le dije, no, yo escribo mis letras, mis canciones, aquí poemas, cositas así. ¿Los puedo ver? Claro. Sí, el celular. Ah, bueno. Ya los miró, me miró de arriba abajo, no me dijo nada. Un día nos fuimos por allá para un corregimiento y yo dejé el celular ahí en el carro. Ah. Cuando volví, le dije, ¿usted no me ha visto el celular? Me dijo, ¿su celular? Yo, no, yo no lo he visto. ¿No te lo quemó? Se desapareció el celular. Hasta ese día, oh, el celular. Pero... Dije, no puede ser, por Dios santísimo. Le dije, vea, a mí no me interesa el celular. A mí me interesa. Y le dije, ni toda la información. Le dije, a mí no me interesa, sino una cosa. Una información que tenía. Le dije, importante es importante que para delicioso. mí. ¿No? Se barató todo, lo votó. Según parece, lo votó ella, yo que ya no sabía, pero se desapareció de allí y la única que estaba era ella. Y se desapareció. Entonces, mire, esto esto no es... Eh, es, para mí no ha sido de pronto muy fácil salir adelante o escribir algo no es tan fácil, pero vuelvo y le digo tengo, he sido facultado gracias a nuestro creador me ha dado ese gran privilegio porque eso es un gran privilegio que tengo o como podría decirse, ese es el don que tiene uno de que toda mi información yo la tengo en la cabeza todo yo si a mí me dicen tiene, eh, hay que escribir tal y tal cosa y tiene tanto tiempo por mí no se preocupe, no me preocupe, ¿por qué voy a escribir? Después de que yo me inspire, abran campo porque para allá va información, <ríe> lo único que sale información. Porque yo, usted sabe que para todos se necesita también estar uno inspirado, ¿no? ¿no? todo Y no todos una los amiga, días amanece uno. Una amiga comenta, no invente, ¿qué tal? Dice, los celos. Sí, sí, sí, uy, eso es bastante, Entiendo. bastante, bastante. Una de mis nietas también escribe y, uy, ella sufrió mucho por eso. Y todo también se lo votó, no, no, no, o sea, no, no es tanto conmigo nomás, sino es que ella es como enferma hacia lo hacia el arte. No le gusta el arte, no le gusta absolutamente nada de eso. Casos que le pasan a uno en la vida, y casos de la vida real, como se dice, pero eso me ha pasado. Y aquí estoy, siempre con deseo de seguir pero escribiendo con un libro impreso es mucho mejor, ¿no? Porque ya sabes que está ahí y no se va a desaparecer, aunque lo quemen, vuelves impreso. No sí, sí, no, no. Y ella no sabe. Este es el momento que ella no sabe que yo he escrito esta información, porque Ay. para yo poder sacar toda esta información, desafortunadamente me tocó que aislarme de ella. En este momento yo no convivo con ella. Yo llevo ya varios años de, de no vivir con ella por esta por esta desafortunada forma de ser de ella uh -huh. y, y entonces para poder yo salir como se dice, a mí me tocó que escoger no sé si haya escogido bien o haya escogido mal pero el asunto fue que se dieron las cosas y de esta manera van entonces yo y ella, no de ella yo creo que en este momento ella no sabe que yo haya escrito esta información no creo por lo menos físicamente yo creo que la tuviera ya los había quemado <risa> o los había desaparecido de una u otra manera y así, Pero ahí están, en Amazon se pueden conseguir, así que no hay problema. <risa> sí, por lo menos los que ya están publicados. Sí, y lo otro también, ya todo eso ya está. Entonces, más o menos, ahí le cuento un poco el relato de, de mis 40 años de, Pero de recinto, escribir. Eh, y tú tienes que darle un, a las personas que están escuchando ahora y que van a escuchar en diferido, ¿tienes algún consejo para darles en caso de que la gente está ahí con algo que quema por dentro. Quiero escribir, pero no sé. ¿Qué, qué les aconsejarías tú? Bueno, pues eh, yo les voy a decir lo mismo que hice yo. Si tienes, si está escribiendo, sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Mire que, eh, como se dice, eh, el sol nos alumbra a todos y todos los días. Claro, a uno más fuertes que a otro. No sabemos en qué momento nos toque ese momento fuertecito a nosotros. Y la vida nos da la salida, nos da la salida. Cuando, eh, y las oportunidades hay que aprovecharlas. Así sean mínimas, hay que aprovecharlas. Eh, nosotros los que escribimos, los que escribimos, o me coloco en mi puesto, porque no, no puedo colocarme en el puesto de todos, en este caso, los que escribimos es una forma de desahogo, ¿no? de esa we, escribir lo que uno tiene. Si no se puede publicar, ejemplo que llegara el momento, si no se puede publicar, ahí le va quedando para los hijos, para los nietos, ahí está quedando un legado, eso está sí. quedando un legado allí. Yo por lo menos, yo les digo a mis a nietos más que todo y a mis hijos, si llega el momento en que yo no puedo yo llego a desaparecer porque pues uno no tiene la vida comprada y uno no sabe a qué momento llega ella a pedir cuentas ahí, busquen en mi celular busquen en tal parte, busquen. ustedes saben que yo mantengo escribiendo y publiquen eso, publiquen eso si quieren lo pueden publicar a su nombre el nombre que sea, si lo quieren lo vean no interesa, publiquenlo publiquenlo porque otras personas se benefician de eso, es que eh, así como se dice eh, disculpe de pronto la comparación que voy a hacer pero cuando uno se pega un machucón en un dedo uno siente el dolor pero si hay alguien viéndolo, esa otra persona se está beneficiando del machucón que uno se pegó ¿de qué manera? porque la otra persona decir, ah, pues que él cogió y hizo esto mal hecho ya aprendí que eso no lo ya debo aprendió. hacer yo sí. entonces, nosotros nos beneficiamos de todo lo que hacen los demás si le sacamos el debido provecho Justo si bien. le sacamos el provecho porque si no le sacamos el debido provecho, pues de seguro que no, no va a pasar nada. A todas las personas que están escribiendo, a todos esos eh, que son, sé que son muchísimos, sé que son muchísimos, por lo menos a mi alrededor, yo sé que hay muchísimos que escriben, que quieren cantar, que quieren, bueno, muchos artistas de todas las maneras, hay que luchar por ello, hay que luchar por ello. Y buscar la manera de hacerlo. Hoy, hoy por hoy, mire que... Eh, nosotros tenemos la oportunidad de tener, por lo menos, este programa. Este es su programa. Eh, y esto es, esto es una elegancia, esto es algo muy muy lindo, del cual mucha la, la gente que de pronto está escribiendo y no sabe qué hacer, aquí hay forma de... Aquí se le está dando la salida, como se dice, se le está dando... está diciendo qué es lo que hay que hacer. Se le está diciendo todo. Y hoy por hoy nosotros tenemos, eh, a nivel mundial, lo que no pasaba en mi tiempo, o el era el internet. En el internet ahí, allí encontramos todo. Mm. Desde, desde empezar, desde nos enseñan a hablar, a escribir, comportamientos de una u otra manera, nos enseñan, eh, si usted quiere de pronto sacar un libro, un folleto, o, o qué, una enciclopedia, allí, allí está todo montonado. Mm. Todo va en, que, en lo que le nace a uno, si uno realmente lo quiere. Pero esto no es fácil. También que que es, eso es, que es justamente, eso justamente que yo he conversado con otras personas del tema, porque YouTube o Internet tiene todo, todos los mensajes, o sea, todo gratis. La persona que quiera hacer algo lo puede encontrar gratis. La razón por qué yo hago este curso, que estoy haciendo el curso de escritura en siete semanas, es, no es porque es algo extraordinario, porque tú lo puedes encontrar y gratis, pero la diferencia es que tienes una persona que te guíe, que te muestra el camino, qué es lo que tienes que hacer hoy, mañana, pasado, qué pasa cuando vas a publicar, qué pasa cuando vas a arreglar el libro. O sea, no, no estás, porque coger un video, coger otro y otro, no te va a dar la continuidad. En cambio, yo voy a seguir con la persona hasta el final, hasta que publique su libro. Entonces, esa es la diferencia de, de, de inscribirse en un curso y coger algo gratis porque algo gratis no te va a dar completa la información, solamente te va a dar en pedazos y tú vas a tener que inventarte cómo lo arreglas, ¿no? Sí, señora. Sí, sí, esto, estos cursos que pues eh, que de luego que hay que, eh, hay que hay que cancelar algún dinero porque pues esa es la, el trabajo de todos nosotros, en este caso su trabajo, eh, pero usted le está tendiendo la mano uh -huh. y le está diciendo yo le voy a enseñar a usted a gatear a que se pare, a que camine, a que corra. Y cuando yo lo suelte, es porque usted ya se puede defender. Más o menos esa es la escritura de un libro. Sí. Esa es la escritura de un libro. Y eso es lo que usted está haciendo. Es una, lo está herramienta, haciendo todo. Y es una herramienta para que escriba uno, no, para que escriba todos los libros que quiera. Empiezas con uno y después ya tú más haces lo que tú quieras. ¿no? Uy, uy, Claro, después de que uno eh, escribe el primer libro, ya se soltó mi, Ya se soltó, eso ya ahí ya. ¿Cómo se dice? Eso ya es, escriba lo que quiera, los que quiera, los que quiera. O sea que a la larga es una, una, de pronto las personas pensarán, es una gran inversión, según el punto de donde se mm. coloque, ¿no? Porque claro. esa es una mínima inversión mínima. para un gran producto, para un gran producto, porque es un producto de por vida, es un producto de por vida. Mm. Eso no es, eso es como la educación que le brinda el buen padre o la buena madre a uno, ¿no? eso es de por vida en ocasiones a uno no le gusta que, que el papá o la mamá le diga, a uno no haga esto no haga aquello, pero ellos saben por qué lo están diciendo claro después es que uno dice, caramba, ahora sí ya entendí entonces uh -huh. es algo de por vida y en este momento es el caso el caso suyo eso es lo que usted, el, el, el papel de, lo, de los cursos que, que ustedes dictan ese es el papel, servir de guía de papá para el resto de la vida es yo fundamental tengo una, otra cosa que para mí me, me o sea lo que yo he aprendido porque yo también me he tenido que ir a un montón de cursos he tenido que prepararme bastante eh, lo que yo siento es que si tú por ejemplo tienes una yo digo siete semanas porque es un plazo más o menos considerable para que uno pueda escribir pero eh, lo que yo te digo por ejemplo si tú no tienes esa presión que dices ya empezamos ahora y terminamos tal fecha nunca lo vas a hacer porque si no, ya después lo hago Cuando tenga tiempo lo hago Pero si tú pagas un precio por ir a un curso Y te dicen de tal y tal fecha Vamos a hacer el, el, el trabajo del libro Tú vas a ponerle empeño Primero porque has gastado dinero Segundo porque ya tienes Una presión de que alguien te está ahí Ayudando y tienes que terminar en tal fecha Entonces yo creo que eso le incentiva A mucha gente a tener ese, ese Por lo menos Ese límite de decir Bueno, aquí tengo que hacerlo sí o sí porque yo no creo que nadie claro. va y, y da la plata por tirarla. O sea, y eso a mí me ha ayudado muchísimo en cuestión de los cursos que yo he hecho. Que bueno, y yo tengo que terminarlo y tengo que terminarlo. Y me ha ayudado muchísimo para poder terminar las cosas que he empezado. ¿no? Claro, claro, eso se requiere compromiso. Si sí, nosotros no nos comprometemos. Sí, sí, así como se dice, ni para qué. Mm, por mucha qué información. Sí, sí, por mucha información, por muchas ganas que uno tenga, por muchos deseos. Si no hay compromiso, no hay nada. No hay nada. Por o sea, eso, si uno quiere salir adelante, tiene que comprometerse. Y el compromiso es con uno mismo. Y si uno no se compromete con uno mismo, no podemos imaginar ahí para adelante. ¿Qué claro. puede suceder? Eso es realista. Sí. Entonces, todo se requiere compromiso. Y cuando hay límites, es mucho mejor. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay límites, ya usted se mentaliza sí. y dice, caramba, Hasta arranqué aquí. hoy arranqué tal día y voy a terminar tal día y tal día voy a, ya está terminado mi trabajo, o claro. mi proyecto o lo que estoy queriendo hacer entonces eso todo eso, pero para ese proyecto todo se requiere compromiso claro. si nosotros he visto, no nos... Yo somos, he visto por la no, claro. gente que donde yo he estado en los cursos que, la, que hay gente que no termina porque siempre hay una excusa que no puedo, que aquí, que el trabajo, que todas las... Lo... ¿Pero qué pasa? Que eh, tú llegaste a ese punto, tienes la información y dices, nada, después lo voy a hacer porque ya yo tengo la información. No lo haces. Lo dejas y no. lo dejas y lo dejas y no lo haces. Tú tienes que hacerlo mientras tengas ese periodo, porque imagínate, yo les doy la, la clase de punta a punto, o sea, desde todo, cómo empiezas a escribir, cómo organizas, cómo haces el libro. Además de eso, les doy dos mentorías, o sea, dos veces privado a cada uno de 45 minutos para cualquier duda que tengan, a más de que tienen en vivo las clases, no es una clase pregrabada que yo la pongo ahí, míralo cuando tú quieras no, es en vivo y tienes el permiso sí. de preguntar y, o sea, es una oportunidad, yo digo de oro que ni siquiera yo la tuve de esa manera Sí señora y la felicito por, por verlo de esa manera porque es que es la mejor ayuda que uno, en este caso usted, está prestando y seguramente, seguramente de que le va a ir muy bien porque eh, en esa labor, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos Nece nosotros no necesitamos eh, de pronto que nos estén animando listo, es muy bonito que nos den motivos nos den pero necesitamos que nos den el camino y que como hablaba anteriormente, nos cojan de la manita y nos digan, vean, yo te llevo hasta tal punto, ahí para allá, usted ya puede salir corriendo si quiere pero usted ya sabe por qué lo va a soltar y usted ya sabe por qué va a correr, tanto el uno como el otro, entonces esos son son cursos muy importantes que para escribir un libro hay que estudiar, sí señor, hay que estudiar, y hay que estudiar bastante eso sí como se dice, no es que se nos vino a la cabeza tal información y hagamos y hagamos. no, pero es que eso no es así nomás hay que estudiar, uno se tiene que capacitar sea como sea, uno se tiene que capacitar y si existen la forma de capacitarse, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Si nosotros queremos hablar otro idioma, necesitamos un instructor. Sí. Y, y eso que no es sino hablar. Eso que no es sino hablar. Entonces, imagínese el resto de, de cantidades de cosas que se acumulan allí. Entonces, todo se necesita un instructor, todo se necesita y alguien que lo quiera hacer bien con uno. Y en este caso, yo la felicito nuevamente porque eh, su forma de de explicar, de actuar, de manejar los asuntos, se ve que es una algo que encomia a la gente y que quiere que la gente verdaderamente prospere en lo que quieren hacer. Sí, y eso es muy importante. Hay muy personas, importante. yo he hecho cursos de escritura terapéutica y me preguntan, es que yo no sé escribir, es que yo no sé hacer eso. Y, y lo, lo interesante es que cuando la gente entra en el curso de escritura, eh, porque son dos días intensos de escritura ¿no? Entonces dicen, no, es que yo no sé escribir Yo no sé ni cómo empezar Después que terminan el curso se encuentran que ¡Wow! Tengo tantas cosas dentro que decir, que comunicar Y no lo sabían Porque se encierran en esa bola que dicen No, es que yo no sé, yo no puedo, yo no soy escritor Yo tampoco era antes Pero hasta que descubrí que podía hacerlo Lo soy O sea, todos tenemos una historia que contar Todos tenemos algo que transmitir y, y uno no puede decir, es que ya otra gente lo escribió, pero como tú lo experimentaste, como tú lo viviste, nadie lo ha vivido. O sea, lo tuyo es especial, porque eres tú. Y hay que, y hay que notar algo, ¿no? Como se acaba de determinar, es especial porque lo ha escrito uno mismo. Para uno es especial, es supremamente importante. Y resulta que uno con una palabra puede llegar al corazón de la persona, con una sola palabra, que posiblemente el otro libro diga algo parecido, tenga una información parecida, pero si no utilizó la palabra que ella estaba necesitando o que, o que eh, el, en este momento se requería. Es, es que eh, la vida es una palabra, significan muchas cosas, no. según en el estado y en el momento en cómo lo tomen a uno o cómo se encuentre uno. Porque sí. le, le, colo le coloco un ejemplo. Si alguien en la calle usted va pasando... Y le dice, amor, ejemplo, ¿no? Amor, tal cosa. Usted lo mira arriba abajo a vos y ni le pondrá ni cuidado, ¿no? Pero si en la casa su hijo le dice, ay, mami, es que usted es mi amor, usted... Ah, el corazón a uno se le derrita de una vez. Entonces, mire, se da cuenta de eso. Según como uno, y cuando las cosas salen del corazón, cuando las cosas salen realmente del corazón, uno llega a cualquier lado, a cualquier rincón llega a cualquier rincón vida, porque es que el sentimiento es contagioso. Sí. Eso es contagioso, el sentimiento es contagioso, eso eh, por una persona, por llamémoslo de alguna manera, por rústica que sea, si hay un sentimiento, afloja porque afloja. Afloja Yo porque que el afloja. Lector, el lector no es tonto. El lector se da cuenta enseguida cuando es un libro de negocio y cuando es un libro que es escrito realmente con el alma. Estás desbocando, en eso. El lector sabe, yo te digo que he tenido respuestas de mi primer libro, gente que ni siquiera conozco y que me han escrito y me han dicho, ¿sabes cómo me conmovió la historia de tu madre? ¿Sabes, no, ¿sabes cómo me reconocí en ella? No, no te imaginas cómo he llorado junto contigo. O sea, y esas cosas uno lo llenan. O sea, ¿qué me importa cuántos libros venda? Pero que solamente haya tocado una persona con mi libro, yo soy feliz, feliz. Claro, porque es que allí hay sentimientos. Nosotros no estamos mirando de pronto el no pesos, sino estamos mirando es corazones en este caso. Sentimientos, tocar sentimientos. Que de luego que si se venden estos artículos, estos libros, pues nosotros necesitamos sobrevivir. Eso es lo lógico. Eso es lógico. Y es nuestra experiencia y es nuestra vida. Y la estamos eh, publicando a muchas personas para que ellos se beneficien. Porque... Cuando uno lee un libro, siempre se va a beneficiar. Sí. Llámese el libro como se llame, de lo que se trate, siempre se va a beneficiar. Sí. Pero como usted misma dice, uno nota cuando eh, de pronto la información es comercial y sí. cuando la, la información es inspirada. Sí. Cuando tiene su inspiración, uno como lector lo nota. Eso sí, lo por seguro que sí. Y sí, por, sí. Eso es que, por eso es que cada uno de nosotros... Nos esforzamos por mostrar nuestros sentimientos cuando escribimos. Uh -huh. Por lo menos en los, los, los libros de poesía que yo tengo son poesías cortas. Yeah. Todas son poesías cortas. De cuatro párrafos, de cuatro, cuatro cinco versos más o menos, son cortas. Algunas sí algunas son más caritas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la gente vive muy preocupada y, y pe mantiene peleando por el tiempo. Entonces, para la gente es mucho más fácil leer. Una, una poesía de cuatro estrofas y ya con eso se demoran un minuto dos minutos leyéndola y si le coloca sentimientos si le, si le encuentra su, su estilo su gusto, la volverá a leer cuantas veces sea pero es el tiempo pero si yo cojo esa es mi forma de pensar, respetando la, la forma de pensar de cada uno si yo cojo una poesía de 12, 24 párrafos Imagínese tres, cuatro, cinco hojas, la gente sin tiempo, Ay, pero yo quisiera saber en qué va a terminar, cómo va a ser, ¿sí ven? Entonces, esa es la, la mentalidad que yo tengo allí. Son cuatro, listo, lo leyó, leyó uno, y ya con ese, fue el pasabocas, o la abrebocas, que se llama, y ya ahí ya queda, pero es mucho más rápido. Por eso yo me incliné por ese lado, por hacerlo de cuatro por el tiempo, porque el factor tiempo para la, la gente hoy es, y sí. ay, es que yo quisiera sí, sí. leer un, yo quisiera leer, leer, leer la, la, la, el libro de, que, que escribió eh, Alberto de Benavid de poesía, pero resulta que no, eso son es muy extenso, y, y en qué momento. Pero son una poesía se le demora a usted dos, tres minutos, pongámosle leyéndola suavemente y buscándole el, el, el sazón, el picante, el sabor. Usted la lee. Pongámosle que no sean cuatro, que sean cinco minutos para que le encuentre buen sabor. Ya. Pero son cinco minuticos que le van a alcanzar a usted para todo el día. Claro. Y, te, te va a inspirar, te va a dar alegría también. ¿no? Mire, mire, mire que eh, eh, estas clases de poesía yo lo comparo como un chicle. Esos chicles que mete uno a la boca, ¿no? Cuando uno se coge las pastillas, le encuentra sabor. ¡Ah! Y más tiki, más tiki. Y a veces dura uno hasta todo el día con el chicle en la boca. ¿Y qué es lo que está masticando allí? Nada. Nada. Un, algo, algo, un caucho allí, llamémoslo, ¿no? Sí. Entonces, estas poesías es, son corticas, como una pastica de chicle. Tiene su pinta, su, su picante, tiene su saborcito. Y divinamente puede pasar todo el día masticándola. Y le va a encontrar sabor, que es diferente al chicle. Le va a encontrar sabor las 24 horas, las, los 30 días del mes, o 31, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren que, que... Alberto, hemos estado una hora platicando, Ay, increíble. Sí. <risa> eh, no tengo problema si ir hablando contigo muy interesante, pero el problema es que Instagram no me deja grabar más de una hora y no quiero perderme la oportunidad de que esto quede grabado. Así que... Vamos a tener que despedirnos ya. Eh, después yo lo voy a traspasar a YouTube y hacer un podcast después de esto y yo te voy a mandar todo el material para que tú puedas eh, ponerlo en tus redes sociales y, y darlo a tus amigos, a las personas que conocen. Así que ah, te doy la bueno, palabra bueno. para que te despidas de toda la gente que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Perdonen los que no he podido saludar porque no quería interrumpir, porque está muy interesante. Pero gracias a todos los que estuvieron tiempo para estarnos escuchando y... Y siempre, siempre agradecido de que estén pendientes de, de esta charla, porque son charlas del alma, conversaciones que tenemos entre amigos. Así que, Alberto, nos despide, bueno, por favor. Sí, claro. Eh, les quiero dar gracias a todos los que están prestando atención a esta charla, a los que no lo han podido hacer, pero sabemos que lo van a hacer en diferido estamos convencidos de que va a ser así. Eh, animarlos a que continuemos adelante escribiendo, porque hay que seguir escribiendo. Hay muchas personas que están deseando lo que nosotros estamos escribiendo y lo están necesitando, sus corazones lo están necesitando. Así en ocasiones nos pongamos rebeldes, pero allá llegará. Llegará el momento en que lo tendrán que masticar o utilizar o no sé cómo qué nombre le quieran dar. A usted, eh, señora Ada, le quiero dar muchas gracias, felicitarla por su programa. A animarla a que, por favor, es un favor que le pido ya que continúe con este programa y que le siga dando la oportunidad a muchos escritores que lo así necesitan. Sea. Que lo así necesitan. Y nos veremos en una oportunidad si así. usted me lo permite y si la vida también nos lo permite. Sí, por supuesto. Por supuesto. El día martes estamos de vuelta, martes y jueves otra vez. Les digo a todas las personas que nos siguen que el el mes de agosto voy a hacer una pequeña, un pequeño cambio, vamos a hacer a las 10 de la noche, hora mía, o sea, vamos a hacer dos horas más tarde, para eh, poder acoplar un poquito la gente en, en América, que es muy temprano a esta hora para ustedes, voy a probar un mes, y si me resulta bien, entonces cambiamos el horario para las 10 de la noche mías. Así muy que, bien. Así que en agosto proba, probaremos un poquito más tarde, a ver cómo nos resulta. Pero el martes oh. estamos a la misma hora, a las 8 de la noche, hora mía, y el jueves, igual terminamos el mes de julio con el mismo horario. Así que muchísimas gracias otra vez. Gracias, Alberto. Ha sido un placer enorme conocerte. Y esta no va a ser gracias. la última vez, así que ahí vamos a estar conversando más acerca de tus libros, tu vida, tus experiencias. Y hasta la próxima. Así que muchísimas Muy gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.